Bueno, eh, vamos a presentar entonces el cuarto panel que tiene como título Orientación y Vulnerabilidad. Este es un panel que está a cargo de dos colegas, la licenciada Mercedes Cheukel, voy a leer su extenso currículum, es una licenciada en Psicología, operadora social y supervisora de prácticas socioeducativas laborales con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Realizó tareas en la gerencia operativa de música para la equidad participando en la instalación de nuevas formaciones de coros y orquestas. Formó parte de proyectos socioeducativos entre los dispositivos de abordajes integrales y territoriales de la CEDRONAR. También participó del programa de orientación y capacitación para inserción laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es operadora socioeducativa en la Orquesta Infantil del barrio 21 de Barracas. Y en el sistema de supervisión y monitoreo en condiciones de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en el Consejo de Derechos de Ciudad. de Ciudad Y la otra ponencia, bueno, la ponencia que va a presentar Marcés es el programa de orquestas, la propuesta de la política pública. Y la otra ponencia está a cargo de la licenciada Lina Valenzuela, su título es La música como dispositivo de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Viviana es licenciada en Psicología y profesora en enseñanza media y superior en psicología de la UBA, docente de grado y posgrado en la orientación vocacional y ocupacional de la Facultad de Psicología de la UBA, participó en diversos proyectos de investigación con financiación UBACIT, los que aquí hemos presentado, es becaria y su tesis de doctorado eh, tiene que ver con la temática que va a presentar, que es Jóvenes en Orquestas, Construcción de Identidad y Proyectos de Futuro, autora y coautora de diversas publicaciones en temas de su especialidad, Actualmente es coordinadora técnico-académica del programa de actualización en Psicología de la Orientación, docente responsable de algunos de los seminarios y docente de la maestría en Psicología Educacional, todos dependientes de la Secretaría de Popular de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, y yo soy Leandro Legaspi, aparte. <risa> ya que presenté a todos, me presento yo. Este, bueno, esta es una mesa que particularmente nos convoca desde un interés particular, digo, la vulnerabilidad ha sido tocada aquí en diferentes, de diferentes perspectivas, y aquí las colegas van a hacer a referencia y van a hacer un abordaje de la vulnerabilidad social, es decir, cómo los factores que derivan del origen social, de las situaciones sociales que impactan sobre la vida de los ciudadanos, de los, eh, los, las personas que conviven con nosotros, afectan su desarrollo personal, afectan su posibilidad de construir proyectos, afectan su posibilidad de construir trayectorias sustentables y satisfactorias en términos personales. Así que bueno, vamos, tienen un eje en común, que es que ambas van a dar cuenta de un dispositivo particular, que es un dispositivo de inclusión social con una mirada tal vez un poco diversa, una, en, una mirada en términos de intervención y otra mirada en términos de investigación, en términos de interrogante respecto de estas temáticas. Así que bueno, eh, las invito a escucharlas atentamente. Bueno, gracias. Nosotros vamos a presentar entonces el programa Orquestas Infantiles y Juveniles pertenecientes al Ministerio de Educación y Deporte. Este trabajo está basado en, en la investigación, en el trabajo en algunas sedes de, que pertenecen a la Dirección de Políticas Sociocativas de Provincia. Me gustaría empezar con algunas estadísticas y datos alarmantes. ¿no? Estamos a 30 años aproximadamente de la firma de la Convención de los Derechos del Niño y con lo que nos encontramos es con un proceso de infantilización de la pobreza. Sí, en Argentina el 30% de la población es pobre. Este, esta cifra alcanza 13,5 millones de personas. La mitad de, esos, de los pobres son niños, niñas y adolescentes. Dos de cada cuatro tienen menos de 14 años. Vamos a ver los datos en materia educativa. El 50% de la población de Argentina no está terminando el secundario. La mitad de esos que egresan no comprenden textos y uno de cada diez alcanza el título universitario. Creo que esto nos pone a todos nosotros en una situación de, de privilegio ¿no? y de responsabilidad. Eh, con los pobres es todavía un peor, porque tienen menos posibilidades, ya que tiene el, el 1%, uno de cada 100 pobres pueden acceder al título universitario. Bueno, ante estos datos alarmantes, el Ministerio de Educación cuenta con programas educativos, uno de ellos es el programa de orquestas y coros infantiles, actualmente hay 64 coros y orquestas y 27 orquesta escuela. Están participando 4.300 chicos más o menos, hoy por hoy. Acá tenemos datos un poco más esperanzadores y alentadores. ¿no? Según la UNESCO, el 62% de los chicos que participan en programas como este, aumentan el rendimiento escolar. Sí, y la mayoría se siente más confiada sobre su futuro. De esto va a estar desarrollando después con mayor profundidad Viviana. Pero bueno, sí quería resaltar esto de, de que se fortalecen las trayectorias educativas a través del desarrollo de habilidades y construcciones de, de, de las habilidades blandas que se construyen a partir de, de estar participando en un programa como, como es la orquesta. ¿no? Todas las habilidades que tienen que ver con, con el, el trabajo en equipo con la puntualidad, el respeto por el otro, el respeto por los roles, los tiempos, la disciplina, la tolerancia, la frustración, parece importante, que son todas este, habilidades muy significativas en el mundo académico, en el mundo personal y en el mundo laboral. Creo, que, creo y estoy convencida, soy una convencida de que las orquestas funcionan como una política en materia de prevención porque lo que encontramos en, en, en el programa, tanto en la ciudad como en la provincia, es que es casi nulo o muy bajo el índice de deserción escolar. ¿Sí? Eh, todas estas eh, problemáticas que atraviesan a los adolescentes, como es el, el embarazo adolescente o el embarazo no planificado, el consumo problemático de sustancias, se ve muy poco eh, en, en el programa de orquestas. Creo que esto tiene que ver mucho con, con lo que es la construcción de agenda ¿no? que se va implementando con los chicos. El ocupar el tiempo libre de los chicos con actividades y vínculos saludables. El ponerse en contacto con, con gente que los entusiasma a, a, a seguir sus sueños. Este, y, y bueno, y ocupar el tiempo libre y, y organizarlos de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de salir a tocar, de tener un concierto, es como la zanahoria que tenemos para que vayan este, entusiasmándose más con la actividad y suelen eh, asistir con mayor regularidad a, a los ensayos y a las prácticas. Bueno, Abreu hablaba, Abreu es el, el que creó el programa en 1975, tiene origen en Venezuela, y él hablaba de niños transformados por la música. Cuando uno piensa en una política social o en un programa social, ¿no? pensamos en que esto está destinado a brindar asistencia, vivienda, para mejorar el acceso a la educación, el acceso a la, a la salud. Y Abreu lo que decía es que en las orquestas lo que pasa es que se alimenta el alma de los niños. Entonces se transforma el mundo interno del niño para transformar el exterior. ¿No? O lo podemos pensar al revés también, cambiamos realidades externas a partir de transformar el mundo interno de, de los chicos. Abreu también eh, decía que, que, una, que una orquesta, además de, de ser un conjunto de músicos eh, reunidos para interpretar obras, era un conjunto, es un conjunto de concertantes. ¿no? Y yo pensaba esto, alguien que, que es un concertante es aquel que pacta eh, que acuerda con el otro una meta en común, entonces los chicos que empiezan eh, a, a, a participar en las orquestas eh, se vuelven enseguida como indispensables para el, para el grupo y el grupo para él. Me parece que, que pasa esto. Eh, enseguida los chicos empiezan a tocar, porque si bien no necesitan ningún conocimiento previo, con dos o tres notas que, que les puedan ir enseñando los profes, ya, ya empiezan a ser parte de la orquesta. Bueno, tenemos el marco normativo, es muchísimo más largo, eh, son muchas las, las leyes que, que nos atraviesan y las resoluciones, pero sí quería hacer foco en, en los dos que a mi criterio son los más importantes, que bueno, uno que es lo que vengo hablando de la Convención de los Derechos del Niño, que es el marco regulador de todas nuestras prácticas, eh, la convención, creo que estamos en deuda todavía con la infancia, así que bueno, además de proponerlo como un marco normativo, lo tomo como una invitación a todos, ¿no? ya sea un maestro de grado o un director técnico en una cancha de fútbol, también tenemos la responsabilidad como sociedad de estar escuchando la voz de los niños ¿no? y las problemáticas que se van acercando. La Ley Nacional de Educación, la 26.206, que bueno, un poco la que veníamos hablando, que promueve las políticas para la inclusión, la igualdad y la calidad educativa. Esta ley establece, entre otros ejes políticos, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces, a partir de, de base a esto, tanto la provincia como la ciudad, empezaron a, a desarrollar políticas que tengan que ver con asegurar la permanencia de los chicos eh, en la escuela. Por eso hice énfasis en que somos el Ministerio de Educación, porque podríamos estar como orquesta en el programa, en, en el Ministerio de Cultura, pero bueno, somos el Ministerio de, de Educación, así que tenemos que velar ante todo para garantizar el derecho a la educación. Bueno, ¿cómo se compone la... La actividad, nuestra población objetivo es de 6, son niños de 6 a 20 años. Yo siempre digo que en verdad la población objetivo son aquellos niños que están por fuera del sistema educativo, que son los que tenemos que salir a buscar. En, en relación a esto se torna como muy indispensable la figura del docente integrador. Eh, cada sede tiene, además de tener los profes de música con el director de música y la coordinación musical, los asistentes socioeducativos tenemos una coordinación socioeducativa y, y bueno, y un docente integrador o dos en el mejor de los casos en cada sede. En la ciudad de Buenos Aires se llama asistente socioeducativo esta figura y en, y en la provincia docente integrador. Bueno, una de las tareas que tiene este docente integrador es esto, ¿no? A partir de la ficha de inscripción que se toma cuando el chico empieza la actividad ir detectando algunos índices y algunos indicadores de situaciones de riesgo de vulneración de derechos. Las clases tienen, o sea, el ideal serían que vayan dos veces por semana, por esto de, de, de, de llenar el tiempo de actividades saludables, dos veces por semana y una los días sábados, siempre en el contraturno de la escuela, donde los chicos pueden tener una clase de instrumento, el cual eligen al principio cuando llegan, que llegan en cualquier época del año, no es que hay inscripciones. Esto representa un desafío sobre todo para los músicos, después capaz que podemos desarrollar un poco más, pero vienen todo el tiempo y van recorriendo por, por la sede y prueban cada instrumento y de aquel que se enamoran pueden este, participar y pueden aprender. En un tiempo considerable, cuando los asistentes o sus educativos vemos que el chico está comprometido con la actividad, que tiene una constancia, eh, le damos enseguida el dato el instrumento para que se lo lleven. Por ejemplo, yo que trabajo en Villa 21, antes, ahora no, pero antes sobre todo me decían, ah, pero que se llevan el contrabajo? Como diciendo, se van a hacer un asado con los instrumentos. Y la verdad, que en ocho años que tiene esa sede. Nunca, nunca, nunca falta un instrumento. De hecho, los padres hacen un esfuerzo terrible para comprar el instrumento y tenemos chicos que no lo podemos creer en la situación en la que viven y sin embargo tienen el violín, el cello y de una manera impecable. Lo que tienen la actividad en las orquetas es que los disciplina enseguida. Entonces, de repente, cuando llamamos a los padres nos dicen, uy, es la primera vez que me llaman de, de un colegio donde me dicen que, que Juancito, que fulanito está haciendo algo bueno y que no es para retarme. Eso me parece que, que también es nuestra función como asistentes educativos valorar el, el, el, el trabajo y el lugar que están teniendo los chicos. Bueno, además de las clases individuales, están las prácticas orquestales, que es lo que se llama el ensayo, que es cuando se juntan todos los instrumentos, de esto que hablaba eh, hace un rato, siempre van, enseguida salen a tocar, por lo general, son los días sábados con mayor carga horaria, donde tiene el lenguaje musical, bueno, los talleres de instrumentos, que son músicas de cámara, y el concierto y salidas educativas, que es lo que tiene que acompañar el asistente. Durante el 2016-2017, que formé parte del equipo de coordinación socioeducativa, las problemáticas que se relevaron con mayor frecuencia fueron estas, ¿no? Violencia familiar, ciberbullying y, sexing, y sexting, un montón. Eh, en relación al sexting, ahora hay otro, otro concepto que es el sextorsión, se ve muchísimo para los que trabajamos con, con adolescentes, estaría bueno que, que se, empecemos a escribir y a, y, a, y a estudiar sobre este tema que es un campo para explotar. Transexualidad y vulnerabilidad educativa con esto, no, con, con los indicadores de sobredad y repitencia. ¿Qué perfil tiene que tener el docente integrador, bueno, ser mayor de 18 años? Por lo general eh, tomamos a bien carreras afines como psicología, psicopedagogos, trabajadores sociales, sociólogos, ¿sí? que puedan acreditar algún tipo de experiencia vinculada al campo de la educación, al trabajo con jóvenes, con jóvenes y niños ¿no? en situación de vulnerabilidad. Son muchas las tareas, no tengo mucho tiempo, pero. Eh, por ejemplo, el armado de, de las convocatorias es una responsabilidad del docente integrador, salir a buscar a los chicos, a, a, a articular con las escuelas que están al, al, al, alrededor para convocar a los, a los niños. Armar un mapa y agenda de recursos, esto está bueno que, está, que se arme antes, cosa de que cuando aparezca la problemática podemos dar una respuesta a tiempo. ¿Sí? Todo esto está subido a la página del manual de sede, que está en la página del, del gobierno, digo, por si se quieren presentar a las convocatorias. Bueno, va a tener un registro minucioso del presentismo, esto es in, indispensable, no podemos no saber dónde están los chicos. En, a la hora de tomar el registro, tenemos que considerar que, por ejemplo, si la actividad es martes, jueves y sábados, y el martes eh, Florencia no viene porque está... En natación, bueno, tenemos que, que saberlo. Una cosa es saber que está haciendo otra cosa, otra cosa es que se nos vaya de, del mapa. Eh, lo puse en rojo y en grande porque a mí es lo que más me entusiasma hacer. Eh, si bien es una tarea como muy exigente la del docente integrador, eh, es muy gratificante el armar el egreso con los chicos, porque es cada uno es, es un mundo al cual hay que acompañarlos eh, esto, ir al CBC, porque no siempre está relacionado con la música, así que eh, los invito a que, a que puedan formar parte de, de alguna formación porque es muy gratificante y se ven enseguida los procesos. Cuando uno ve la foto eh, en un concierto y los ves a tu Juancito, todo disciplinado, a tiempo, prolijo, Solamente los que estamos atrás sabemos el trabajo y el milagro que es que eso suceda. Todos los sábados, el otro día, el sábado, el sábado pasado, no, el anterior, un chico me dijo, a las nueve llegué, me dice, llegaste tarde. No, le digo, son las nueve. Y me dice, bueno, es tarde. Y tenía razón. ¿no? Nosotros tenemos que estar esperándolos a los chicos. Es un milagro lo que pasa en medio de, de, de situaciones tan vulnerables que los chicos estén participando. El perfil del, del músico, bueno, no me voy a detener mucho más, solamente quería rescatar que eh, también se la tienen bastante complicada porque pienso que tienen que tener como una deformación en vez de una formación en el conservatorio, porque no tienen un programa y, y un calendario educativo que los va organizando, es lo que decía, los chicos llegan en cualquier momento del año, tienen un chico de 6 años con un chico de 13, con un chico de 15 que hace 8 años que toca y uno de 8 que acaba de entrar. Y, y bueno, tiene que tener como mucho tacto en el, con el manejo grupal y con una población muy heterogénea. ¿No? Y además de, de tener ganas de, de lidiar no solo con los, con los chicos, sino con las familias y hacer el seguimiento correspondiente. Bueno, hay muchos proyectos además de... O sea, dentro del proyecto uno muy interesante que surgió de los mismos padres, que es el taller de lutería, Está bueno esto para que puedan poder proteger a los instrumentos. A veces los padres, cuando se llevan el instrumento y se rompe por querer ayudar, los, los tratan de reparar y los pegan con boxerón y es peor. Así que son este, proyectos que me parecen muy interesantes. Bueno, multiplicadores, que son aquellos chicos más grandes que van acompañando y recibiendo a los chicos más pequeños. Intercedes, el proyecto de Intercedes en la ciudad está funcionando muy bien. De, de cada sede van cuatro o cinco chicos. Este, y arman una orquesta. Bueno, y los viajes, por ejemplo, acá tenemos a los chicos de Marcos Paje, se fueron a tocar a cataratas a misiones. Bueno, quiero cerrar con, con esta frase de Abreu, un poco para, para hacerle un homenaje. Abreu falleció el 24 de marzo de, de ahora, hace un par de días. Y, y bueno, me parecía que, que tenía que cerrar con, con una frase de él que es Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que lo es, su mente y su alma están preparados para salir adelante. Es un niño en potencia que con un proyecto atrae riqueza material. Gracias. Bueno, mi nombre es Viviana Valenzuela, mientras tanto, en esto del multitasking de la orientación. Bueno, eh, esta presentación surge a partir de mi, de mi trabajo de investigación personal. Eh, yo trabajo en, hace muchos años en, en la materia, eh, participo de las investigaciones, nuestro tema de interés es... Eh, particularmente jóvenes, jóvenes adultos en situación de vulnerabilidad. Y mi interés personal siempre estuvo vinculado a la música y de alguna manera este proyecto eh, integra o busca integrar esos dos aspectos, ¿no? Cómo las personas eh, en situación de vulnerabilidad construyen su vida, su vida presente, su vida futura, cómo construyen su identidad eh, y qué relación o qué digamos, qué significado tiene para, en este caso, jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, no particularmente porque porque lo tomé mi tema, pero sí me interesa, cómo lo hacen a partir de participar de la música, ¿no? de un dispositivo de formación musical. Eh, bueno, en esta in, eh, intersección de intereses, entonces, eh, quería presentarles eh, algunos de los, de los resultados que tienen que ver con eh, una, un trabajo de campo que hice el año pasado, en 2016-2017, con dos orquestas. Eh, eh, un, bueno, dos orquestas son diferentes, pero, eh, digamos, tienen que ver con... Son programas de inclusión social... Como comentó recién Mercedes, son programas que están orientados hacia la retención, si se quiere, de los, de los jóvenes en el sistema educativo, la permanencia, la, favorecer la finalización y eh, las inclusiones sociales de calidad. Bueno, mis interrogantes... Eh, es, son justamente estos, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos de lo que, que los jóvenes se le dan a la participación en la orquesta y qué relación existe entre el pasaje por estas experiencias y la posibilidad de construir vidas valoradas y anticipaciones de futuro? Eh, brevemente les comento, estas, voy a presentar estas dos orquestas que son las que participé: la Infanto Juvenil para el Bicentenario, que está en Hudson, que es del programa del ex programa ¿no? de orquestas y coros eh, para el Bicentenario, de, en Nación, en su origen, y funciona en la escuela número 24, en la zona rural del Paraje La Loma, desde el 2014, en Hudson. Y la otra es la Orquesta Infanto-Juvenil, la Sonora de la IAPI, que eh, pertenece al programa Andrés Chazarreta, de Nación también en su momento, ¿no? y funciona en el Centro Integral eh, Comunitario, del barrio Villa Santa María Iapi, en Quilmes, y funciona desde el 2008. Eh, que quería agradecer que tenemos un, uno de los docentes del program, del, de esta orquesta aquí presente, Hernán, así que muchas gracias por acercarte, Hernán Arroz, docente de batería. Que su tarea, aunque no lo sepan, su tarea es más de orientación que, que de música, y es lo que me parece fantástico por ahí, de, de poder presentar acá y de poder generar estos espacios para, para dialogar. ¿no? Bueno, eh, Mercedes ya comentó, las, si bien las dos orquestas por ahí tienen algunas diferencias en, su, digamos, en, sus, en sus presentaciones, en sus objetivos, la verdad que eh, todos todas tienden a esto. ¿no? Es un objetivo educativo, social, acá por ahí lo estoy integrando, eh, tres ejes son los que abordan esta propuesta el eje educativo que tiene que ver con la retención como les decía mejorar la trayectoria el eje social fortalecer procesos de construcción de responsabilidad subjetiva y social pro promover ciudadanía inclusión y el eje cultural que tiene que ver con acceder a conocimiento musical a la cultura eh, profundiz profundizar la identidad cultural y bueno Tal vez un poco lo que busco desde la investigación es incorporar el eje más psicológico, porque en general los informes de las orquestas son más o sociológicos o más generales, ¿no? por ahí en términos de eh, que, los, que las orquestas permiten este, construir un futuro de esperanza ¿no? y a mí me interesaba, bueno, cualificar eso, ¿no? ¿qué futuros son los que aparecen a partir de la participación en estas propuestas? Eh, entonces, él es que este que, que es, es incipiente lo que les estoy contando, porque es un primer análisis de resultados que estoy haciendo, así que esto después lo, lo discutimos y esto va para reformular. Todavía no presenté mi, mi tesis. Eh, este eje que es el eje subjetivo, que. Eh, tiene que ver con considerar estos procesos involucrados en, la, en, en las narrativas que permiten ser narrativas de valor presente y que permiten construir anticipaciones de futuro e inserciones sociales este, o, o representarse de maneras más creativas y positivas. ¿no? Bueno, un poco para pensar estos, los resultados eh, que fueron apareciendo, yo los... Eh, los organicé en dos, en dos planos, un plano como intrasubjetivo y un plano intersubjetivo. ¿no? Aprender y tener nuevas experiencias lo dicen todos los chicos. Yo entrevisté aproximadamente 25 chicos, eh, mi trabajo fue un trabajo etnográfico, esto es, eh, participé de, del campo, o sea, fui, me incorporé en las, en las orquestas como uno más, de hecho, los papás me venían a preguntar cosas o... Los chicos que por ahí hacían mucho tiempo que estaban, decían, ¿esta quién es? Me incorporé para observar, para estar en los ensayos, para estar en los participar de los conciertos, para ayudar en algunos casos que se necesitaba, y en el marco de esa participación entrevisté muchos chicos. Aprender y tener nuevas experiencias es un sentido absolutamente compartido por todos. Aprender y no solamente es aprender desde de lo musical, de las notas, de las partituras, sino que es aprender eh, del respeto, de que tocamos con otros, aprender de los profesores, aprender eh, modelos, ¿no? Y, bueno, eh, aprender a tocar como el profesor eh, X, ¿no? Eh, es un aprendizaje de todo, en todo sentido. Y tener nuevas experiencias que son experiencias que ellos dicen que yo no lo hubiese podido lograr o no lo hubiese podido hacer si no fuese porque vengo acá a la orquesta. Eh, expresarse. Después tengo algunas, algunas citas eh, que es, para, para mostrarles, pero bueno, para poder llegar hasta el final lo voy a pasar más rápido. Expresarse y descargar, lo mismo, experimentar emociones. La emoción que aparece más pre, predominante en los relatos es la alegría la alegría de tocar, la alegría de tocar con otros, eh, eh, digamos eh, esta idea de conectarse de una manera positiva con los otros eh, y, y descargar, descargar la ira, la bronca, los problemas que tenemos en la semana, eh, mis, mis problemas de adolescente, por ejemplo, en, en palabras de los jóvenes. ¿no? Eh, autodeterminarse y motivarse, que eh, en términos de la orientación es un, un eje muy importante esto de construir la propia, la propia narrativa tiene que ver con poder sentirse, eh, es, eh, co controlar el propio proceso. ¿no? Autodeterminarse significa poder probar todos los instrumentos y me, eh, finalmente termino eligiendo este, no como, como decías, tener esa posibilidad de manejar lo que está pasando. Que lo que yo toco tiene que ver con mi trabajo, con lo que hago en la semana, con la participación que tengo en la orquesta. Eh, y, por supuesto, la motivación. En Hudson caminan los chicos 10 cuadras eh, para llegar a la escuela. Y yo les puedo asegurar que ver, yo voy con el auto y ellos van en bicicleta con el contrabajo colgado o caminando con el chelo a cuestas. Y si eso no es motivación, yo la verdad que no sé dónde, dónde encontrarla. ¿no? Motivación también implica, por ejemplo, eh, en saber tocar una partitura y a partir de eso dicen no porque me metí en internet busqué esta otra partitura y o sea, y estoy contento porque me salió eso no motivarse es también abrirse a otras posibilidades que exceden el trabajo eh, de la orquesta y esto en términos de lo, de lo educativo eh, ellos lo diferencian bastante con la escuela nada que ver a, lo, a la escuela no esto es eh, digamos son todos conocimientos que que son interesantes, que tienen que ver con, con mis gustos personales, eh, y que no por ser musicales, o sea, eh, son, exceden lo musical. Tenemos chicos, por ejemplo, de siete años que todavía tienen ciertas dificultades para leer, pero se leen toda la partitura. O sea, tocan su tema del concierto leyendo la partitura. Y eso también es lectura. Eh, bueno, obviamente que. que Favorece los procesos educativos, eh, la participación en la orquesta favorece los procesos educativos en múltiples sentidos. En el plano intersubjetivo, eh, construir comunidad es eh, también un sentido eh, de todos los jóvenes. Esto es saber, no, no soy solo, sino que yo estoy formando parte de algo. Formar parte de algo es es tremendo en, en, la, en la escucha ¿no? en, en esto de yo solo no podría eh, o sea escuchar el himno interpretado por todos me genera una alegría esto que es que no es no soy yo solo y que hace que tenga que aprender a respetar respetar mis tiempos y además saber que la producción eh, final y la producción que todo salga bien depende de todos eh, eso tiene impacto en la generación de lazos sociales, en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de solidaridad, de respeto. Bueno, eh, fomentar modelos de estudio, de trabajo, de vida, ser como el profesor tal, eh, poder este, tocar en una orquesta como, como el profesor tal. Eh, <ríe> por la boca muere. Eh, modelos de, de estudio, de trabajo, insisto, de vida, ¿no? de, de, de cómo viven en los que forman parte de la orquesta. Eh, y percibir apoyos instrumentales y emocionales. Eh, algo súper interesante que también fue mencionado es la participación de las familias en la orquesta. Porque primero que los chicos no van solos, los acompañan. A veces se quedan un poco más, o sea, a veces se quedan un poco menos. Pero hay una comunidad que involucra no solo a los chicos, los profesores, el director, sino también a las familias y al barrio a la escuela, en general estas orquestas están incorporadas en una escuela, bueno, en el caso de, de, de la sonora de la IAPI, en un centro que está al lado de una escuela, o sea, funciona en articulación, con lo cual hay otra, hay una idea de comunidad. Bueno, eh, es un poco larga, no voy a llegar. Bueno, de acá les quiero contar esto. Eh, la, la orquesta... O sea, una de las hipótesis de investigación es que la orquesta permite construir de narrativas de vida valoradas. Claramente esto es así, lo, lo encontré en todos los entrevistados. Les voy a leer un pasaje. Eh, o sea, yo como que me siento que me libera la conciencia. O sea, es mi tiempo en el que yo puedo reflejar lo que yo puedo. O sea, lo que toco, en donde me puedo expresar por medio de un instrumento. Acá, por ejemplo, lo que, otra cosa que eh, estoy trabajando en los resultados son los cambios que genera, eh, en este caso me, me interesaba traer este, ¿no? porque este, este chico dice que a partir de participar en la orquesta habla con la familia, o sea, se abrió un espacio de diálogo en la familia porque la familia participa en los conciertos, porque le gusta lo que él hace, entonces dice que a partir de haber em, empezado... En la orquesta se abrió un interés de la familia por lo que él hace y entonces hablan un poco más. Eh, en términos de bienestar, que es un, un concepto que, que estoy manejando en el trabajo, el bienestar es un, es un constructo multidimensional ¿no? que excede la experiencia personal y tiene que ver también con lo interpersonal, lo comunitario, lo físico. Eh, así que, eh, una de las hipótesis, como les decía, eh, la orquesta construye o permite construir relatos de vida valorados y además que tienen que ver con el bienestar. Bueno, y respecto de las anticipaciones de futuro, todos los jóvenes en orquesta refieren algo. Yo entrevisté chicos entre 15 y 21 años. Eh, por ahí no, no actividades concretas, no, hay, no aparecen como nombres concretos, pero sí actividades preferidas. La mayoría no tiene que ver con la música. Eh, o sea, no estudiar en el conservatorio tal, eh, actividades de todo tipo, hacer cursos, trabajar. Eh, sí aparece como también factor común el quedarme en la orquesta. La orquesta es un lugar para estar, eh, es un lugar seguro. La orquesta es definida como un lugar seguro, un lugar para estar. Eh, todos quieren el año que viene seguir participando, que continúe la orquesta. Eh, muchos chicos por ahí dejan a un tiempo, vuelven, retoman, siguen, siguen tocando un tiempo. Eh, esto de, de entenderla como un lugar seguro para estar me parece fundamental. Eh, bueno, y yendo para... les quería leer esta... Una, no, no voy a llegar a leer, les voy a leer, voy a leer la de arriba... Con respecto a la apertura del horizonte de posibilidades, que es otra de las también de las hipótesis, eh, aparecen ideas que nosotros en orientación, como venimos diciendo todo el, a lo largo de toda la jornada, eh, no solamente pensar el estudio y el trabajo son temas de orientación, pensarme en la construcción de la vida y cuando alguien dice, aunque no tenga una, una actividad concreta que me, me diga en un proceso de orientación, pero me dice, por ejemplo, Sí, puede ser. O sea, siento que te puedo decir, no me sale, a ver cómo es, ¿en qué me cambió la orquesta? Es como que siento que si sigo viniendo acá, puedo llegar lejos o aprender mucho más de lo que estoy aprendiendo acá. Porque esto es un comienzo recién. Yo sé que es un principio recién de algo y sé que más adelante, dentro de dos o tres años, voy a estar mucho mejor que ahora. Eso en términos de orientación, para nosotros, es... O sea, hay una apertura a un futuro, no necesito que me diga ni qué actividad, ni qué trabajo, yo sé que esta persona está tiene una orientación hacia el futuro. Entonces, eh, en términos de, de estas hipótesis de, de trabajo, eh, realmente hay una apertura del horizonte de posibilidades, una posibilidad de representarse a futuro y de construirse, construir narrativas valoradas de vida. Y cierro con esto, que las instituciones estamos, venimos trabajando hace mucho tiempo, también desde el marco de la investigación, en el concepto de instituciones orientadoras, que son instituciones que permiten narrarse, historizarse, construir eh, representaciones y anticipaciones de futuros que tienen que ver con el proyecto institucional, eh, obviamente con la participación de cada uno de los actores de ese, de, de ese dispositivo, que permiten la construcción identitaria, y bueno, un poco eh, es, esta, las orquestas eh, son instituciones orientadoras, como otras de las que hemos trabajado, hay algunos textos también nuestros que, que lo dicen. Y cierro con este. Les puedo leer una cositita, yo sé que estoy. Dice, dice, no, dice así. Eh, lo que más me gusta de la orquesta, cuando ensayamos, por ejemplo, cuando tocamos el himno. Esa emoción de que yo el himno, si te pones a pensar el himno argentino, nosotros lo conocemos desde que tenemos razón, desde que tenemos memoria, siempre lo conocimos. Y algo que yo, por ejemplo, nunca en mi vida hubiera imaginado que estaría en una orquesta tocando el himno. Me agarra una emoción, un cosquilleo, la piel de gallina. Por ejemplo, me gusta ver cómo salen bien los temas y a veces yo digo, me emociona ver al director de la orquesta dirigiendo y hay veces que con una mano sigue dirigiendo y con la otra se toca acá el corazón. Y eso yo lo veo y digo, qué loco, ¿no? Porque es toda una cosa de sentimiento donde además de estar tocando lo sentís. Sentís cuando las cosas las estás haciendo bien. Sí, sí abre, abre, abre. La última ponencia de las jornadas, la idea es que en los minutos que quedan, sé que todos estamos pensando lo que sigue, ¿no? cómo sigue el sábado, eh, podemos hacer unas reflexiones, comentarios, nos interesa esto básicamente, hoy los tiempos la verdad que no nos alcanzaron del todo, pero bueno, nos gustaría compartir con ustedes algunos comentarios más y reflexiones, ¿eh? así que los invitamos sumado a alguna pregunta que quieran hacer a las expositoras que se juntó todo con el cierre así que bueno damos lugar a las dos cosas no puede estar tanto general de todo o cierre o de algo particular porque son minutos de cierre alguna pregunta comentario así allá hay uno. Sí, escucha. Eh, lo que hubo con el cambio de, de gobierno eh, se provincializó el programa, no pasó solamente en las orquestas, pasó en muchos organismos del Estado y esto hizo que eh, una de las, de las mayores problemáticas es que se atrasara el pago de todo el cuerpo docente. Esto sumado a que encima somos monotributistas, tenemos que estar presentando la factura, eso también atrasaba los pagos. Eh, entonces generó como muchísimo malestar, eh, por eso creo que en cada instancia que tenemos podemos salir a hacer manifestaciones, mi lucha creo que, que pasa por acá, por defender las políticas públicas como esta, nada, dando contenido teórico y, y estoy apostando a este tipo de programas. Pero sí, no, no se están cerrando, de hecho se están abriendo más sedes, Sí, sí, sí, sí. Hubo algunas que pasaron a ser municipales, otras que pasaron a la dirección de políticas educativas. Bueno, hoy por ejemplo hubo una, una convocatoria para docentes integradores en una sede. En, en la ciudad de Buenos Aires, ahora están las juntas de los programas socioeducativos. Abarcan no solo Gorros Orquestas, sino ajedrez, a Club de Chicos, Club de jóvenes. Esas son ahora, hasta abril tienen tiempo para anotarse, la Junta está en Avenida San Juan, creo que es 270, ahí en planta baja, tienen que ir con mucha paciencia, seguro que les va a faltar un papel, pero busquen en la página del Ministerio del Gobierno de la Ciudad, que está hay un formulario para esa Junta para presentarse, todo de duplicado, eh, y lo presentan ahí en las Juntas si y ya quedan en la base de datos. En la provincia de Buenos Aires es más aceitado, porque en la ciudad solamente tenemos esta instancia de abril para anotarnos. En la provincia de Buenos Aires, en la página del abc.gov.ar, ahí están subiendo eh, a cada... no sé, Hay que irlo mirando, te digo, a cada 15 días, porque cuando se abren, se abren eh, cargos en varias sedes. La provincia de Buenos Aires es muy grande, así que hay como 600 kilómetros para abarcar. Dale. Eh, ¿Cómo se vinculan con la escuela, pensando en esas actividades como teniendo puentes con las escuelas? ¿Cuál es la vinculación? Sí, excelente pregunta. Eh, una de las, de las tareas principales del asistente educativo es articular con las escuelas de los chicos, que no siempre es la misma donde funciona la, la sede. Entonces, ante el primer... Eh, ante la primera alarma, que tratamos que no sea en diciembre, ¿sí? tratamos de sacar como tres fotos, marzo, eh, después de las vacaciones de invierno y a fin de año, sé que es un trabajo porque la verdad que con toda la vorágine, con todo lo que hay que hacer, hay que estar eh, haciendo el seguimiento de cada chico para comparar los tramos educativos y, y sí, en cuanto vemos que están tambaleando, tenemos que articular enseguida con... Con los equipos de orientación que, que tienen las escuelas, y si no las tiene, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos las redes de apoyo escolar eh, o algunos servicios zonales y locales en la provincia. Es como que eso del mapa de recursos que hablaba, ¿no? De, de enseguida empezar a articular para dar una respuesta a tiempo y que no se caiga eh, en el camino, en el intento. ¿Algún comentario, pregunta más para cerrar? Que estamos en hora. Dale. Bueno, por un lado es más que una pregunta, es una, una afirmación de una experiencia eh, que es comprensible porque sucede muchísimas veces eh, y es un trabajo, es verdad, que a veces eh, queda pendiente en lo que es la formación docente, eh, como que está muy diferenciado tal vez lo que es la formación de educación especial de lo que es la formación docente, cuando en realidad eh, un docente debe poder atender a la diversidad del alumnado, eh, y es para construir. Acá en la, en la universidad también se trabaja mucho. En realidad también en relación hay docentes, por ejemplo, que no quieren modificar la forma de evaluación. Por ejemplo, para un alumno que tiene una discapacidad eh, puntual, tal vez eh, es difícil acompañar para pensar otras estrategias, pero también hay que confiar en que los docentes tienen las herramientas justamente para diseñar estrategias distintas de trabajo. Eh, y acompañar estos procesos que tienen que ver con, con ir modificando algunas representaciones acerca de lo que el alumno debe ser y que es muy difícil, justamente modificar representaciones no es tarea sencilla. ¿no es cierto? Quizás agrego que viendo cómo abrimos eh, estas jornadas con Silvia, eh, nosotros hicimos énfasis en cómo la orientación generalmente es una práctica que se dan muchas escuelas en lugares sin eh, acompañarse desde muchas instituciones con la formación adecuada, sino que bueno, más o menos con las herramientas que se tienen, digamos, como que no tuviera un marco propio que se forma con investigaciones, con teorías, con lugares de formación, eso es lo que pretendemos del grado y de paso comento que nosotros hacemos una, un programa de formación profesional, digamos, de actualización en orientación de un año, que está alargando, largos, está alargando en estos días, pero que tiene que ver con esto, con la continuidad de pensar en orientación y vulnerabilidad, orientación y enfoques teóricos. Que quizás, y lo mismo que estas jornadas, que siempre pensamos, ¿por qué no juntarnos los orientadores para darle un marco más consistente a lo que son las prácticas y que no sea tan solitario, cada uno viendo, con esto que vos decís, cómo se las va rebuscando con los distintos temas, sino conformando un corpus de pertinencia que nos dé fuerza en este sentido, ¿no? Sí, en este sentido, tomando un poco esto, quería, digamos, reforzar un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Resultados de investigaciones. ¿Se escucha? Porque a mí no me gusta el. Bueno, ah, perdón. Eh... Digamos, quería eh, recalcar esto de cómo fueron las presentaciones, aparte de las diferentes temáticas, en términos de resultados de investigación y de eh, desarrollos más técnicos, digamos, de implementación más este, práctica, porque creo que eh, este es el modelo, digamos, que va a hacer que la orientación y el rol del orientador vaya teniendo más pregnancia en la sociedad, que de hecho lo vamos viendo en la práctica, cada vez tenemos más demanda de intervención, pero a veces para poder tener diálogos con otras disciplinas, me refiero por ejemplo a las ciencias duras este, o los ingenieros que muchas veces están este, en, en el gobierno, digamos, ¿no? en distintos ámbitos, poder ahí llevar esos resultados de investigación, digamos, que dan sustento, como decía Gabriela, a estas intervenciones. Un poco también esto queríamos, eh, porque así entendemos este, la docencia y la práctica, digamos, acá en la cátedra. ¿Para acaso es, todos los años tenemos mucha gente que concurre? Tuvimos 400 inscriptos, siempre uno no viene, viene, pero vemos como viendo cómo es un tema que nos convoca y que todos en distintos ámbitos deberíamos aprovechar para no solo interpelarnos, sino para construir como un corpus común y acompañarnos en estas cosas y tener como cierta relevancia y otra mirada, que no, no quedar tan solos como decías vos en bueno, ver qué hago siempre y construir juntos, ¿no? Bueno. Una no sé si manera. alguien quiere comentar algo más. Entonces, bueno, era una manera quizás de cerrar, de agradecer a toda la gente que invitamos, hace trabajos muy interesantes, mostramos también esta asociación de, de trabajos entre investigación práctica eh, y buenas reflexiones y preguntas que convocan. Muchísimas gracias a todos, que pasen un buen sábado.